Somos tierra. Hemos nacido en una tierra que nos proporciona unas raíces y por ella vamos caminando durante toda nuestra vida. Cuando recibamos sol, viento, lluvia o nieve, reconozcamos que son esos elementos de la naturaleza los que nos moldean como tierra que somos y no pensemos en ellos como acciones personales que van contra nosotros. Somos agua. Hemos sido concebidos en agua. La encontramos en nuestros alimentos y no podemos vivir muchos días sin ella. Cuando queramos imitarla para adaptarnos y fluir en el contexto que nos rodea, en el que vivimos, pensemos en todas sus bondades. Y hagámoslo lo mejor que podamos, dando nuestra más pura esencia como personas. Somos aire. Respiramos siempre, desde el inicio de nuestra vida hasta el final. Y lo hacemos de una manera tan involuntaria que cuando somos conscientes de ello nos quedamos maravillados ante la bondad de su acción. Hablamos, nos comunicamos y escuchamos música mediante el aire. Seamos, pues, educados, respetemos y honremos con nuestras palabras. Somos fuego. Vivimos entre emociones y sentimientos que complementan nuestra razón. Auténticas llamas impredecibles de un fuego que nos ayuda a quemar lo pasado, que nos orienta hacia un aprendizaje presente, abierto y pleno, y en el que no tiene sentido la consideración y realización de suposiciones acerca de su futuro. Sí, henos aquí, aprendiendo sobre nosotros mismos, de manera autodidacta y con nuestra mochila cargada de piedras, olvidando algunas de las bases y de los fundamentos aprendidos, reeducándonos en la no dualidad y creciendo como árboles cuyas raíces buscan la tierra más profunda y el agua más pura, y cuyas ramas se alzan en el aire en pos de la luz y del fuego solar. Aquí estamos, amando la vida gracias a un sistema ininteligible e inefable, de factores y dimensiones, que nos proporciona fuerzas para seguir caminando. Aún sin saber cómo, conseguimos la energía para ello, como en las verdaderas peregrinaciones. Amanacer comunidad, nace y ama la idea de trabajar unidos sin prejuicios, para recrear lo que conocemos, sin destruir lo que ya se está cayendo por sí mismo. Nuestra filosofía es, juntos, mejor. Y todo ello mediante un camino que convierta los espacios y los tiempos indefinidos, en lugares y momentos con significado, gracias a nosotros, las personas. Vamos a conocer a personas que han abrazado conscientemente unas ideas y unos principios de vida acordes a su visión del mundo. Y vamos a hacerlo ascendiendo unas cimas montañosas, auténticas metáforas de cómo alcanzaron unos cambios vitales auspiciados por el compromiso, la responsabilidad y la gratitud. Vamos a tejer unas nuevas redes sociales, no tecnológicas, de relaciones, trabajo, familia y amigos, amándonos a nosotros mismos en primer lugar, y después, abrazándonos a cuanto nos rodee. Gracias. Gracias de todo corazón por tu disposición y tu ejemplo. Te damos la bienvenida a la tribu de Amanacer Comunidad.